En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró en la sinagoga y dijo al pueblo, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías. Cuando faltó la lluvia durante tres años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naaman, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús después de hacer la lectura del profeta Isaías, donde Jesús presenta su programa en la sinagoga de su pueblo, Nazaret, achaca a los fariseos que no han sabido captar los signos de los tiempos, acusa de falta de fe a sus compatriotas, les echa en cara que no creen en su palabra y aduce dos casos rel relatados en el Antiguo Testamento en que los paganos extranjeros aceptan la palabra de un profeta porque están más disponibles. Entre estos dos casos, el de Sirio Namam, leído hoy en la primera lectura. Lo que Cristo afirma es que subleva a la gente de Nazaret es que la gracia y la salvación no se atan a ellos. La generosidad de Dios es libre, se ofrece a todos y se da a quien lo acoge con fe sencilla fiéndose de la palabra del Señor o de sus enviados. La viuda de Zarepta y en general Naamán el sirio, ambos pagan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 Los humanos fueron favorecidos por los milagros de Elías y Eliseo. Ellos sí supieron reconocer la actuación de Dios. Jesús anuncia así que la salvación es universal y son precisamente unos no judíos los que saben reaccionar bien y se convierten a Dios. Mientras que el pueblo elegido le hace oídos sordos. No les gusta nada de sus oyentes lo que les dijo Jesús. Lo empujaron fuera del pueblo con la intención de despeñarlo con el, por el barranco. Los cristianos debemos superar los particularismos, segregaciones y exclusiones que no caben en el amor universal de nuestro Dios. El mundo de hoy está lleno de desconfianzas, recelos, envidias, enfrentamientos, odios y muertes. ¿Cómo estamos nosotros? Las lecturas de hoy también nos recuerdan que ya va siendo urgente que la mitad de la cuaresma hagamos caso de la insistencia llamada de Dios a la conversión y al cambio de nuestras vidas. ¿Se está notando que hacemos camino con Jesús hacia la novedad de su Pascua? ¿O también nos podría Jesús quejarse de nosotros acusándonos de que otras personas mucho menos dotadas de conocimientos religiosos, el general pagano, la viuda pobre, ¿están respondiendo a Dios mejor que nosotros en sus vidas? Si no salimos de la Eucaristía queriendo a todos los hombres, es que no hemos entendido a Cristo. Que el Señor los bendiga.